cronómetro que no me pase, de acuerdo, pues bienvenidos, por si alguien no lo sabe, una y me decía, recuérdaselo a la gente, yo soy el ponente, soy Luis Frey y vamos a hablar de DevOps con Visual Studio Team Services. No vamos a hablar de todo DevOps, porque DevOps ya veremos que es un concepto mucho más amplio, pero sí que quiero enseñar algunas de las prácticas y algunas de las cosas que hago yo en los despliegues de aplicaciones que hago con VSTS. Sobre todo, eh, voy a hablar desde el punto de vista de despliegues de aplicaciones Azure Pass, que bueno, que es bastante habitual ya, sí que es cierto que muchos estaréis todavía en on-premises, en IAS y son otros conceptos que por ahora no voy a cubrir. Eh, por supuesto, gracias a la organización y a los patrocinadores, porque yo creo que, bueno, si alguno habéis organizado alguna vez un evento de 100 personas mismamente, ya sabréis que es un currazo, un evento de cuánta gente había inscrita, 900 personas o algo así, es, es una locura de trabajo, entonces muchas gracias. Y ya me presento, soy Luis Fraile, consultor de temas de DevOps y de ALM. Aquí tenéis mi correo y mi hashtag de Twitter y lo que básicamente hago es intento ayudar o hacer la vida más fácil a equipos de desarrollo de software. El desarrollo ya es bastante complicado, pero hay muchas prácticas, muchas cosas, muchas metodologías, muchas herramientas que podemos usar para facilitar la vida en lo posible. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mucho el concepto de DevOps que es que dio Donovan Brown, que es la unión de personas, procesos y productos o herramientas para facilitar la entrega continua de valor ¿vale? a los usuarios. Y es muy importante lo de la entrega continua de valor. Yo siempre digo que está muy bien todo el tema de prácticas de desarrollo, todo el tema de la mejor calidad de código, Todos esos son valores fundamentales, para mí son inexcusables, siempre tenemos que llevarlo, pero lo que nunca tenemos que olvidar es que lo que intentan nuestras aplicaciones y lo que intenta el software es aportar valor de negocio. Entonces, si estamos haciendo cosas que no aportan valor de negocio o que no ayudan a aportar valor de negocio, muchas veces tenemos que planteárnoslo seriamente, porque es muy caro hacer las cosas como para hacerlas y que no aporten valor de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, muy importante dentro del tema de DevOps es esta frase o esta definición. Y, por supuesto, evitar cosas como esta de, oye, en mi máquina, el típico en mi máquina funciona, funciona bien en el entorno de desarrollo, es problema de operaciones ahora. Cuando una aplicación falla, eh, falla en todos los aspectos, falla en la ejecución, falla en muchas cosas, entonces es problema de todos nosotros, de todos los que estamos implicados en un proceso de desarrollo de software. ¿De acuerdo? Entonces... Prácticas de DevOps? ¿Qué vamos a ver un poquitín hoy? ¿O qué, ¿Cómo ve también Microsoft cuando hablábamos de productos o herramientas? ¿Cómo vemos el entorno del DevOps hoy en día? Pues tenemos muchas prácticas y espero que muchas de ellas estéis usándolas ya. Por ejemplo, hasta hace unos años pues todavía se podía ver, pero ¿quién no usa ahora gestión de la configuración? parte de gestión de código fuente. Alguno de vosotros no usa repositorio de código fuente? Llámese JIT, llámese Team Foundation Version Control, subversión CVS o similar. Hay alguien en la sala? O con la luz, no veo a la gente al fondo. Hay alguien en la sala que no use ya un control de código fuente? Seguro que no. De acuerdo. A lo mejor algunos no lo usa y no se atreve a levantar la mano. También puede ser, vale. Yo tampoco lo haría pero lo habitual es usarlo. También os digo, control de código fuente me refiero a herramientas como esta. Cuando digo cualquier cosa no me refiero a Dropbox, una carpeta compartida de red, un pendrive y todo esto, ahora nos reímos, pero son cosas reales que yo he visto en sitios. O la carpeta del servidor de producción compartida y ese es nuestro código fuente. No, tampoco es eso, ¿de acuerdo? Integración continua. Aquí cada vez más gente lo tiene, hay compilación automatizada. Oye, que cada check-in, que cada... Porque no es solo la, la, la automatización, es decir, cada check-in yo construyo mi producto. Ya verás si lo despliego, no, estamos hablando de integración continua, pero yo construyo mi producto y si tengo test automatizados, que espero que también cada, cada vez más de vosotros tengáis pruebas automatizadas, unitarias, de integración y demás, además de construirlo, ejecuto esas pruebas automatizadas, genero un informe de lo que ha ocurrido. Incluso si tengo herramientas tipo SonarCube, ejecuto las herramientas de SonarCube y al final sé cómo cada commit de cada desarrollador, el producto va aumentando su funcionalidad, viendo cómo eh, eh, va mejorando su deuda técnica, va empeorando, va mejorando la calidad, vamos empeorando, vamos mejorando las pruebas, pero vamos viendo ese avance de control de código fuente y de cómo se va aumentando. Si aquí no tenéis todavía ningún sistema de integración continua, yo os diría, ponedlo ya, aporta mucho valor, ¿Excusas que me suelo encontrar aquí? Buf, es que, ostras, a nosotros nos cuesta mucho compilar el producto, nos falla mucho, bueno, pero es que te falla igual sin integración continua o con integración continua. Con la integración continua lo que haces es elevar el problema y poder ver eso y poder tomar decisiones al respecto. Porque compilar ya todos lo hacéis, todos tenéis Visual Studio o casi todos seguro que tenéis Visual Studio. Si hay alguien de Javascript, de esos que no compilan, cosas raras del frontend, lo siento, ¿vale? No tenéis un lenguaje fuertemente tipado, pero siempre os quedará TypeScript vale Entonces siempre eh, tenemos los procesos de compilación y podemos compilar y podemos automatizarlo, si tenéis VSTS, si tenéis otras herramientas tipo bambú, Jenkins, hay muchas herramientas que nos permiten hacer esto de un modo muy sencillo, ya no es como antiguamente, alguien de esta sala se ha pegado con Cruise Control, NAND y herramientas de casi el siglo pasado, ahí sí que había que tener narices para automatizarlo. Eh, luego tenemos Release Management, que es el paso siguiente. Todos estamos seguro cansados de escuchar hablar como ah, pues Flickr, cada cómic de cada desarrollador, despliega a producción. Facebook despliega todos los días. VSTS despliega cada tres semanas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos sistemas que nos permiten facilitarnos la vida a la hora de desplegar a producción. Sí que es cierto que lo podríamos hacer con scripts de PowerShell, de Node, de lo que queramos, pero bueno, ya tenemos herramientas que nos facilitan todo esto y que vamos a ver hoy. Infraestructura como código. Casi más que nunca estamos casi todos tirando mucho hacia proyectos en la nube, proyectos en la nube en los cuales sean del tipo que sea, sea infraestructuras a service, productos a service, podemos automatizar la creación de esos entornos de un modo muy sencillo. ¿De acuerdo? Si yo necesito mañana un entorno nuevo de aplicaciones de, de la mayor parte, no, las voy a decir la verdad, no todas las aplicaciones que tengo, las tengo con infraestructuras a service, pero la mayor parte de ellas yo puedo darle un botón y crearme un entorno nuevo de cero con todo lo que necesito para esa aplicación. Y para ellas también tenemos PowerShell, ser State Configuration, tenemos Ansible, tenemos un montón de herramientas. ¿Vale? Entonces, esto también lo veremos hoy con plantillas ARM para Azure. Application Performance Monitoring es otra de las prácticas de DevOps. Hasta aquí hemos llegado a, des, a desplegar nuestro producto. ¿vale? Podría decirse, bueno, ya, ostras, esto ya está desplegado, como hemos dicho, esto funcionaba antes, ahora es problema de Ops. No, también tenemos que preocuparnos de todo lo que es la monitorización, de saber si nuestro producto se está ejecutando bien o no se está ejecutando bien, qué es lo que está ocurriendo. Y tenemos herramientas como puede ser Application Insights, New Relic, o un montón de herramientas que también tenemos que meter y que también veremos cómo esto encaja con toda esta parte, porque esto al final no es más que un sitio donde va toda la información de nuestra aplicación que nos permite tomar decisiones y tomar medidas al respecto de cómo seguir evolucionando, de qué seguir haciendo, qué no seguir haciendo y demás. Y luego ya, si hemos llegado hasta aquí, bueno, me he saltado también un poco el testing. Veis que todo esto va un poco así. El tema de Continuous Delivery, desplegar continuamente. Ojo, no es lo mismo que Release Management y demás. Continuous Delivery es yo en cualquier momento puedo desplegar la última versión de mi código fuente con la total certeza de que eso va a funcionar a producción. Esas son palabras mayores, eso hay que reconocer que son palabras mayores. Eh, hay que llegar a muchas fases antes de poder hacer eso, ¿vale? Y una de las piezas fundamentales, por ejemplo, que no hemos comentado, es el testing. Seguro que si os pregunto cuántos de vosotros hacéis testing, si no estáis muy dormidos ya a estas alturas de la charla, casi todos levantaríais la mano. Entonces empezaría, ¿y unit testing cuántos hacéis? Ya algunos bajarían. Cuando ya llegamos a las partes más avanzadas de testing automatizado, probablemente quedarían pocas manos arriba, ¿de acuerdo? Pero es muy importante, porque estoy automatizando aquí un montón de cosas, pero si cuando despliego algo a producción, eso no está aprobado y tiene que venir eh, el señor fulanito a darle a todos los botones para ver si eso funciona bien o funciona mal, no hemos ganado nada. ¿Por qué? Porque tenemos un cuello de botella, tenemos alguien que tiene que venir y validar después y que hasta que no esté validado, eso no puede estar disponible para los usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto al final vamos a tener muchas herramientas y muchos procesos y muchas cosas que nos van a ayudar. Pero fijaros que aquí ya estamos metiendo, pues, eh, hablar más, si tenéis departamento de Cuba por separado con los departamentos de Cuba, con departamentos de infraestructura para saber cómo vamos a generar ese código de infraestructura y cómo desplegarlo, qué suscripciones, qué permisos, qué permisos no tenemos y demás. Es decir, estamos hablando de... Hablar mucho más entre los distintos hilos que teníamos hasta ahora, de los distintos departamentos para tener más información y más flujo de procesos. Y por supuesto, todo esto para entregar valor, ¿vale? Y para entregar valor que es medible también, luego lo veremos, ¿vale? Porque aquí no solo vamos a monitorizar si la CPU está alta o está baja, ¿vale? Si la CPU está alta a día de hoy en una nube, eh, el límite está donde tu tarjeta de crédito que tengas asociada a esa cuenta de nube, por así decirlo, esté... Y hay otra cosa también que se habla poco, mmm, ahora se ha empezado a hablar más en temas de DevOps y es la seguridad, porque estamos aquí hablando de, ostras, eh, perdón, infraestructura como código, todo automatizado, todo muchos scripts, mucho PowerShell, pero luego viene un momento en el que depende en qué tipo de entorno trabajes, si trabajas en un entorno de seguros, de banca, Ostras, hay determinadas cosas, ahora con la GDPR seguro que quien no ha recibido todavía ningún correo de GDPR, no quedará nadie que no haya recibido al menos 100 correos de GDPR, los datos tienen que estar muy protegidos. No podemos poner libremente en la infraestructura como código en el repositorio contraseñas, cosas así, que podrían... Aunque luego lo tengas muy limitado por permisos y con la contraseña del SQL no puedas acceder, no puede estar eso ahí. Entonces, también tenemos que ver un poco el tema de seguridad. No puede ser que desde DevOps, digamos, pues todo lo automatizamos, metemos scripts, y eso lo generamos y que venga después el de seguridad y, y se apañe. Entonces, también vamos a ver un poco cómo gestionamos estas cosas, cómo gestionamos estos secretos que tenemos y podemos incorporarlos dentro de nuestras releases. Entonces, ¿qué es lo que quiero enseñar hoy? Integración continua. Pongo el Seriously porque estamos en 2018 a estas alturas, hablar de integración continua, para mí ya es un poco decir, mira, llevamos machacando, dándoos la turra con esto, años, años y años, ya vale un poco la turra, entonces voy a hablar un poco de cómo hemos dado un pasito más hacia configuración como código, que es el siguiente punto, y pasaremos de ahí. Infraestructura como código, que esto sí que es bastante interesante, plantillas ARM, de acuerdo, cómo lo podemos desplegar, despliegue continuo, ...incluso despliegue continuo con anillos, también yo he dado mucho la turra con esto, no sé si sabéis cómo Facebook, Twitter y todas las modernas, las grandes, las que molan, de Silicon Valley, que tienen futbolines en la oficina, despliegan sus aplicaciones y ellos trabajan con círculos concéntricos de despliegues de aplicaciones, es decir, ellos despliegan primero a un círculo muy pequeñito, por ejemplo, los empleados de Facebook... ¿Vale? no sé si es este círculo, ¿eh? me lo estoy inventando totalmente, los empleados de Facebook despliegan una nueva funcionalidad si ahí no reciben incidencias, no reciben críticas, los usuarios por así decirlo valoran bien esas funcionalidades la abren a un círculo más abierto, un círculo de early adopters, otro círculo de pues gente que es amiga, luego otro círculo más abierto, hasta que al final queda desplegado para todo el mundo que está usando Facebook con Twitter esto es más claro, alguna vez seguro que habéis visto que Twitter cuando ha hecho cambios de interfaz de usuario amigos vuestros veían el interfaz nuevo y vosotros veis el interfaz antiguo. ¿Por qué? Porque Twitter también despliega de este modo las aplicaciones. Es muchísimo más complejo que lo que estoy, que estoy contando, pero para que nos entendamos. Entonces vamos a ver cómo hacer esto con VSTS. De acuerdo que todo esto también tiene que ver mucho con monitorización y con extensibilidad de cómo podemos hacer nosotros nuestros propios monitores para decidir cuándo pasamos a siguientes fases. Y también la pinceladita que quería dar de secretos, eh, que además me la recomendó una y hablar de esto porque no se habla mucho, es de cómo vamos a usar secretos, es decir, contraseñas, datos, incluso certificados que tenemos para nuestras aplicaciones, sin que estén en el desarrollo. Es decir, habrá un tío de Security Compliance o un señor de seguridad que diga, mira, tú tienes tu aplicación, tiene acceso a acceder a estos secretos o tienes estas cadenas de conexión. No te voy a dar las cadenas de conexión. Las cadenas de conexión pertenecen a la infraestructura, pertenecen al despliegue. Tú no vas a tener acceso a ella, pero te doy el, por así decirlo, la conectividad con ellas. De acuerdo, entonces esto lo vamos a ver con algo que está en preview, que es si tenéis aplicaciones .NET, .NET Core, no tiene todavía, ya os digo, está en preview, no está muy extendido, que es Azure Managed Service Identity y con Azure Key Vault, que esto sí que no está en preview, que es un servicio que tenemos en Azure para almacenar datos eh, seguros. Entonces, automatización de la compilación. Muy rápidamente voy a pasar por la teoría para que nos dé tiempo bien a hacer la práctica y verlo. ¿De acuerdo? Automatización la compilación no es otra cosa que asegurar el proceso de compilación. Seguro que muchas veces, o eh, espero que ya menos, habéis desplegado desde vuestro propio Visual Studio, desde la máquina de tal o la máquina de cual. ¿Qué es lo que ocurre cuando compilamos el entorno? no siempre es el mismo, yo a lo mejor tengo instalada una versión de Visual Studio Preview que tiene tal cosa activada o me he instalado un SDK en beta que me mete unas referencias que no son las que son y después cuando nos llevamos eso a producción eso falla o no se comporta del modo esperado porque en desarrollo, en el entorno de QA, en el desarrollo hemos compilado de un modo y en el entorno de producción hemos compilado de otro eso no puede pasar nunca, siempre todos los entornos que vayamos pasando tienen que tener una fidelidad, una, fi, una fidelización de cómo se ha ido construyendo el producto. Entonces, esto lo vamos a asegurar con la automatización de la compilación, con temas de agentes y demás. Dependencias, que siempre se compile con las mismas dependencias. Oye, si yo estoy usando Entity Framework 6, no vale que de repente meta por aquí de Strangis, la DLL, de de Entity Framework 7 o cosas similares, ¿vale? Configuración de compilación. Puede parecer algo tan sencillo como Debug y Release, pero nosotros podemos meter más configuraciones de compilación y tenemos que asegurarlo. Y eh, puede parecer baladí, pero entre debug y release hay bastantes diferencias a nivel de rendimiento, a nivel de seguridad y a un montón de niveles que no, es, no hay que despreciarlo. ¿De acuerdo? Velocidad, pues seguro que también todos lo hemos vivido. El último día del proyecto, oye, ¿alguien ha compilado todo esto integrado? ¿Alguien se baja la última versión de código fuente? Si eso compila, ¿vale? Como la gente no haya ido haciendo los commits en el día a día y yo ido integrando el código, eso no va a compilar en la vida. ¿De acuerdo? Y por supuesto, aseguramiento de la calidad. Es muy importante que, aunque no me voy a meter en esto, en la compilación metamos la mayor parte de la ejecución de pruebas que podamos. A la vez que mantenemos la build rápida, ojo, si una build de integración continua no nos da feedback muy temprano, tampoco vale de nada. ¿De acuerdo? Si una build de integración continua tarda dos horas, esa build es muerte. ¿Por qué? La gente va a seguir haciendo commit y cuando se entren de que eso está roto, ya hay 18 commit esperando ...para ser integrado y eso sigue roto y eso no se va a arreglar... ...entonces también diferenciaremos entre distintos niveles de builds... ...vamos a tener todas las builds automatizadas... ...pero habrá builds de integración continua... ...habrá builds de integración frecuente... ...habrá builds que se ejecuten en un periodo programado... ...por ejemplo, habrá builds que lancéis con sonar... ...sonar a no ser que tengáis una buena máquina... ...pues tarda en hacer el análisis... ...para una build de integración continua... ...a no ser que lo tengáis muy bien separado y muy bien preparado... ...no es lo más adecuado... ...entonces pues bueno, habrá que ir mirando qué tipos de builds tenemos... Automatización del despliegue. Si compilar del mismo modo siempre es fundamental, desplegar del mismo modo siempre y tener entornos que sean fidedignos unos con otros es fundamental. Si yo pruebo la aplicación, aunque sea una aplicación web, desplegada en un IS 7 de Windows 2012 y luego la voy a desplegar a producción a un IS 8 de Windows 2016, no sé si he metido la pata con la versión ellos o no, pero para que me entendáis, pues a lo mejor no es lo mismo. ¿Vale? Llámanme loco, pero a lo mejor no es lo mismo. Si el IS en un sitio está configurado de un modo, con módulos de URL rewrite en el otro no, pues vamos a tener muchos problemas. Entonces, tenemos que asegurar el proceso de despliegue y los entornos a los que desplegamos. Y siempre una única compilación en entornos. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Para asegurar que lo que vayamos probando, si nuestro pipeline de entornos requiere pruebas manuales, automáticas o como queramos entre entornos, es muy importante que siempre sea la misma compilación y que se despliega a todos los entornos. Luego veremos, porque a lo mejor algún, alguien que no está acostumbrado me dirá, y las cadenas de conexión y un montón de variables que pueden depender del entorno. Todo eso se puede solucionar, eso es un problema técnico, no es un problema filosófico como el de una compilación en entornos. Con una compilación en entornos aseguramos que siempre tenemos lo mismo en los entornos y que lo que estamos probando es fidedigno. Infraestructura como código cuando aplique, que para mí suele ser, yo creo que casi siempre, porque casi todavía no me he encontrado un sitio donde no se pueda aplicar, ya os digo, hay muchas herramientas. Pero el poder decir, si yo mañana necesito un nuevo entorno, tener herramientas que me permitan crear ese entorno nuevo, de cero, lo más rápido posible. Lógicamente, esto cuando estamos hablando de on-premises, si encima no tienes virtualización, no tienes nada, pues hombre, eh, scriptar con PowerShell la compra de un servidor nuevo y que se autoinstale el servidor nuevo a lo mejor es difícil, se puede intentar, pero lo veo difícil, entonces, pero preparar ese servidor nuevo una vez que haya llegado y dejarlo para desplegar esa aplicación, eso sí se puede hacer, ¿vale? Y por supuesto, flujos y políticas de aprobación definidos. A todos nos gustaría trabajar a lo mejor en un entorno tipo Facebook o Twitter en el que todo está súper bien medido, tenemos todas las pruebas automatizadas, la calidad de código se mantiene muy bien, tenemos nuestras puertas de despliegue con sonar y cosas así que para que algo no llegue a producción si no está perfecto, pero no siempre es así o estamos en entornos hiperregulados. No es lo mismo desplegar una nueva versión de Facebook y que mi vecino no pueda hacer like de la foto de mi perro que he publicado ayer que hacer despliegue continuo en un software que gestiona una central nuclear. ¿vale? El nivel de criticidad de ese software viene a ser relativamente distinto. ¿Vale? Entonces no, no siempre se va a poder hacer totalmente continuado. es y calidad. Aquí, uy, aquí esto debería de estar tachado. ¿Vale? Porque más que de test, yo quiero hablar de calidad. Y en lo que más puedo decir aquí es, bueno, esta charla de Eduardo Ferro, que es un crack, de cómo él aceleró la calidad y cómo mejoró el software en una empresa en la que estuvo haciendo prácticas de DevOps, diciendo, oye, aquí no se trata de hacer solo calidad, o software de calidad cuando vamos a desplegar, sino continuamente. Y es el momento de pasar, cuando pasas de que la entrega es un evento, es decir, los jueves desplegamos, ¿qué es lo que ocurre? Que el, el, hasta el miércoles por la tarde la gente no está preocupada, diciendo, ah, pues esto lo, ya lo refactorizaré, esto luego lo arreglaré. No, hasta el miércoles por la tarde la gente no está diciendo, uy, vamos a arreglar esta piececita de código. Si en cualquier momento se puede desplegar, tú en cualquier momento siempre estás con la calidad como máxima prioridad. Entonces, trata tu código como código de producción siempre. Si tú piensas que tu código puede acabar en producción siempre, lo vas a tratar con mucho más cuidado. Como dicen algunos, trata tu código como si de mañana lo fuese a revisar un psicópata con un hacha. ¿vale? Entonces, pues a lo mejor peligras más. Y aquí también tenemos muchas herramientas. Monitorizar, ¿vale? que ya estamos llegando al final de las slides. Monitorizar, monitorizar y monitorizar. Yo aquí, por ejemplo, he sacado Application Insights, que es la herramienta que yo suelo usar para monitorizar, que es algo que integra muy bien con Azure, estamos evento de .NET, Azure, todo un campo de unicornios, ¿vale? Entonces, monitorización, yo uso App Insights, tenemos métricas de un montón de cosas, tenemos métricas de CPU, tenemos métricas de memoria, tenemos métricas de un montón de cosas, pero no solo eso. Vale, también el negocio, porque es muy importante monitorizar qué funcionalidad se está usando, qué funcionalidad no se está usando. Cuando se llama a esta funcionalidad, ¿qué está ocurriendo? ¿Está tardando mucho? ¿Está tardando poco? Oye, si yo tengo una funcionalidad que nadie está usando y no estoy monitorizando si se usan las cosas o no, ¿cómo sé si tengo que invertir en esa funcionalidad o no? Vale, entonces tenemos que monitorizar mucho también el tema de negocio. Y para eso, por ejemplo, Application Insight me permite meter eventos personalizados, me permite meter un montón de información que después voy a poder explotar, ya sea eh, con herramientas tipo Grafana o con los propios portales de Azure, o para mis propios despliegues, como voy a ver luego, para decir, oye, ¿esto tiene que seguir hacia adelante? O esto tiene que tirar hacia atrás. En Facebook, cuando estamos hablando de que despliegan círculos concéntricos, si no hay nadie quejándose o si no, la gente está votando bien la funcionalidad, no es que haya un tío leyendo diciendo, hostia, están poniéndonos en Twitter a caldo, tira esto para atrás. No, son procesos totalmente automatizados. ¿Vale? Entonces aquí tenemos los criterios de entrega, que es saber cuándo y dónde entregar. ¿Vale? No es entregar software, o sea, el desplegar automatizadamente en círculos concéntricos no es, doy no una patada al software, que esto pase al siguiente entorno malo será que pase algo. No, se trata de ir tomando mediciones y tomando... Medidas. Entonces, como las slides las vamos a tener y aquí ya, pues aquí normalmente pondría código, eh, esto, que quiere, esto queda grabado, ¿verdad? Entonces, Luis Ruiz Pavón me dijo, pero si tú lo que haces son cajas de VSTS, entonces taché de código y puse boxes. Como hoy voy a sacar también código, pues he vuelto a poner código y como el que suele hacer el código es mi compañero, ¿vale? Pues le saco ahí. Entonces, vamos a ver, eh, no, no nos vamos ya. Uy, me están grabando, hola. Entonces, vamos a ver primero el entorno. Yo aquí lo que tengo es una... Bueno, no se ven muy bien los nombres, pero los nombres tampoco es lo importante. Yo tengo aquí un entorno de Azure, es una aplicación que no tiene nada realmente, es la aplicación base de una plantilla de RIAD con .NET Core, o sea, el código es trivial en este caso, no tiene nada. Y lo que tengo es un entorno de despliegue, que es un grupo de recursos, en el cual tengo la aplicación de los Early Adopters, ¿De acuerdo? Es la versión de la aplicación de los early adopters. Tengo otro grupo de recursos que tiene la aplicación del de general availability. Pues si pongo un poquitín de zoom, vemos que aquí tenemos GA de general availability. ¿Vale? Y aquí está la versión y aquí está la de los early adopters. Y luego incluso tengo otro grupo de recursos que son... Uy, perdón. Que son recursos generales que tengo de la aplicación, pues todo está en el mismo service plan porque no tendría sentido estar gastando distintos service plan para los app service, tenemos una API function que es para temas de votación de las funcionalidades, en definitiva una serie de cosas que tenemos ahí. Si yo cada vez que quiero desplegar esta aplicación en otro sitio, en otro entorno de Azure en, o moverla a otra suscripción, ostras, tengo que crear todos estos recursos que tengo que luego veremos que son cada cosa a mano, pff, me da algo. Vale, tardó más en desplegarlo que lo que tardó en crear la aplicación, que recordemos es la plantilla base de Riad, entonces eso era fácil que ocurriese. Y luego aquí tengo otros temas de monitorización que veremos después. Entonces, yo tengo este entorno. ¿Y qué es lo que tengo lo primero? Pues la configura lo que es la compilación de acuerdo en VSTS. Bueno, a, va a haber cosas por las que pase un poquitín por encima, si luego tenéis dudas me vais comentando. Parto de la base de que por lo menos visual Studio Team Services, a lo mejor no lo conocéis, pero todos casi seguro que habéis oído hablar de él, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que estoy, es lo que vamos a usar para desplegar. Entonces, lo que tengo aquí es la compilación. Y seguro que todos estábamos acostumbrados a venimos a Visual Studio Team Services, vamos a compilar un producto, en este caso es una aplicación donde Core. Venimos aquí, le damos al new, ¿de acuerdo? Le damos al Nio otra vez, por si no ha quedado claro. Vale, está yendo un poquitín lenta la red. Por eso, hoy lo tengo todo desplegado. No creo que lancemos ningún despliegue, porque como los lanzo desde mi máquina, puede ser que cuando nos vayamos de aquí, el grupo de recursos ni siquiera esté creado. Aunque si luego vemos que queda un poquitín tiempo, lo intentaré lanzar aquí. Le diríamos qué repositorio vamos a compilar. Pues oye, como yo estoy enganchado, se ve bien, más o menos. Sí, sin zoom. Eh, como cada eh, está enganchado con un, eh, con un repositorio de JIT, le diría qué repositorio voy a usar, qué rama voy a usar, le diría continuar, y aquí me diría, oye, ¿qué vas a compilar? Pues yo sé que voy a compilar una aplicación a sp.net core, le digo aplicar, y ya me da una base, de acuerdo, de visual para configurar todo lo que tiene mi aplicación. Le diría que csproc tiene que compilar, yo digo, no, mi idea no es centrarme en los detalles de cada paso de la compilación. ¿Qué es lo que ocurre? Que hasta ahora... Esto lo teníamos aquí y para evolucionarlo teníamos que venirnos aquí al editor, cambiar, imaginar, mañana añado otro paquete de otra cosa, tengo que instalar cualquier otra cosa, tengo que hacer cualquier cosa en la compilación, tengo que venir, agregarme otro paso, configurarlo y demás. ¿Qué es lo que ocurre si de repente, por lo que sea, fallo catastrófico, necesito compilar dos versiones anteriores? La última versión de la build ya no me vale, porque he añadido pasos que las versiones de código, de dos versiones de código anterior no me valía. ¿Cómo hemos arreglado esto? con configuración como código, que es, hay más cosas de configuración como código, pero parte de esto es YAML, ¿de acuerdo? Es a generar las bills como código. Entonces, fijaros que yo tengo aquí ya una bill creada, para que nos fuese más fácil verlo, que no tiene mucho más que la build anterior que os he enseñado. Vamos, adelante. Entonces, yo tengo aquí esta bill, la puedo editar, la tengo plenamente configurada. Digo, vale, yo me quiero llevar esto a YAML, ¿por qué? Porque yo quiero que esto esté en un fichero de código fuente que veremos ahora, que evoluciona igual que evoluciona el repositorio, igual que evoluciona el resto del código fuente. Entonces, fijaros que una funcionalidad que he añadido aquí es View YAML. Si yo le doy aquí, que estoy a nivel del proceso, esto lo que me está generando es un fichero, bueno, no un fichero, sino un texto YAML, ¿conocéis YAML todos? Jet another markup language, es un lenguaje que puede parecer salido de la mente de un psicópata porque se basa todo en tabuladores y espacios, entonces tienes que tener los niveles de tabulación exactos para que todo funcione bien, te puedes volver un poco loco, ¿vale? Pero luego tiene mucho sentido y es muy fácil editarlo. Entonces, podríamos llevarnos este fichero, perdón, este texto, directamente a un fichero de código que yo ya tengo aquí. Que fijaros, yo aquí tengo mi repositorio, tengo mi directorio de builds, y lo que tengo aquí es mi fichero de YAML. Si yo lo edito, lo podría editar lógicamente con Visual Studio Code o desde aquí mismo. ¿De acuerdo? Vemos cómo lo que vamos teniendo es como antiguamente teníamos los pasos de las builds, aquí ahora vamos teniendo las tareas. ¿De acuerdo? Igual que teníamos el enganche del repositorio, aquí tenemos el repo self que lo que dice es que esto viene del enganche de la build, que ahora veremos, el tipo de cola, tenemos también variables, igual que usábamos en nuestras variables de nuestros pasos de compilación. Tenemos todas las tareas por aquí. Y lo que tenemos es simplemente un fichero YAML, pero que ya está en el repositorio. Que si yo mañana, junto con la evolución del código, necesito modificar esta configuración de compilación, la modifico aquí. Si yo mañana necesito compilar dos versiones anteriores, como al fichero YAML al que estoy apuntando es el mismo, pero dos versiones anteriores, la puedo compilar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bastante interesante. ¿Y cómo, com, cómo configuramos la compilación de esto? Pues simplemente en las builds, si alguno habéis estado atento, ya lo habéis visto antes realmente cuando le he dicho nueva bill Y ahora cuando vengo aquí y le digo nueva bill, le digo contra qué repositorio vamos a funcionar y le digo YAML. ¿Qué es lo que me va a pedir ahora? Pues simplemente las partes del proceso generales y qué fichero de YAML voy a usar. Problema entre comillas de esto. Pierdo el, eh, el interfaz de usuario, el, este tan bonito de las cajas que puedo arrastrar, tal. Pero bueno, yo puedo seguir editándola. Veis que tenemos un editor de texto, eh, está documentado. Esto acaba de salir recientemente, lógicamente, todavía pues, le faltan unas cuantas cosas. Pero yo ya puedo evolucionar mi configuración de la compilación con el código. Veis que aquí yo ya no tengo nada. Si yo me vengo a las bills que tengo ya ejecutadas, tengo esta bill que para que, uy, que no haya trampa ni cartón, veis que está aquí y que no tiene ningún paso. Y si, mero, si miro eh, todo el histórico de builds que han ejecutado, realmente esto me ha, me ha ejecutado las bills y me deja todo lo que yo tenga, me compila todo lo que yo tuviese en el YAML y me genera los artefactos igual que cualquiera de las bills que yo pueda tener hasta ahora, ¿vale? pero con la evolución de código. Entonces, siguiente paso que tenemos con esto, Vamos a ir a eh, desplegar, pero para desplegar necesito un entorno, ¿vale? Necesito antes tener un entorno al que desplegar y a lo mejor yo parto de cero, como os decía antes, y lo que tengo es ARM. Entonces, aquí en Visual Studio, ¿se ve bien con el color negro? No, no se ve nada. Perdonad. ¿Perdón? Unai ha dicho algo, pero como casi todo lo que me dice Unai es una nebulosa que pasa por mi cabeza. No, no porque no le escuche, sino porque él es infinitamente más listo que yo. Le tengo que hacer la pelota. ¿Vale? Entonces aquí tenemos ¿qué es lo que tenemos? Tenemos unas plantillas ARM. Lo que tengo es un proyecto de ARM que yo puedo agregar nuevo proyecto. De Azure Resource Group. ¿Vale? ARM está documentado, pero a veces cuesta un poquitín. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en una plantilla ARM? Si miramos el JSON Outline, yo lo que le estoy diciendo aquí, aquí voy a meter un poquitín de zoom, es le estoy diciendo, fijaros, yo aquí lo que estoy creando es un site de un web app de Azure, que va a tener un slot de swap y una serie de settings, porque hay settings que yo ya se los puedo decir desde la plantilla de RM. Habrá settings que yo le dé en el despliegue y habrá settings que le pueda dar desde la plantilla RM. ¿Y qué más cosas voy a crear? Como os decía, monitorización. Me voy a crear un recurso de App Insights conectado con ese website para empezar a sacar la información. ¿De acuerdo? Me voy a generar alertas. Uy, que raro se empieza a escuchar esto. Me voy a empezar a generar alertas, por ejemplo, de fallos. Cosas que yo ya tengo en Azure. ¿vale? Cosas que tengo en Azure y que me he configurado aquí. Y alguna cosa más, como por ejemplo, un monitor sintético. Si conocéis Application Insights, sabéis que tenemos una cosa, que son los monitores sintéticos. Que si me vengo aquí... ¿Vale? Lo que le puedo decir es que cada cierto tiempo haga un ping a una URL de mi aplicación para saber si la aplicación está online o no. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le doy aquí a editar el test, veis que lo que me está haciendo es llamar simplemente a una URL, sea de lo que sea esta URL, para saber si está correctamente o no. Entonces, todo esto... Lo estoy creando yo ya desde cero cuando voy a desplegar mi proyecto. Ahora veremos cómo lo ejecutamos con Release Management. Pero todo lo tengo ya paquetizado. Además, esto tiene otra cosa. Aquí, por ejemplo, no tengo el Service Plan. ¿vale? Si alguno está más acostumbrado a Azure, dirá, oye, te falta ¿dónde, está... dónde se le indica el Service Plan del site. El Service Plan, como ya está creado, son cosas que yo puedo pasar como parámetros. ¿vale? Porque yo estas plantillas no siempre las voy a lanzar y voy a decir, eh, tengo la plantilla de mi site de Early Adopters, tengo la plantilla de mi site de General Availability. No, es una plantilla genérica que yo por parámetro le digo, mira, este el site se va a llamar así, el recurso de Application insight se va a llamar así y va a estar enganchado a este Service Plan o voy a crear un Service Plan con estas características directamente desde la plantilla RM. Y yo lo que tengo aquí en mi proyecto son distintas plantillas a RM para las distintas partes, porque como os decía, yo tengo un grupo de recursos o dos grupos de recursos de aplicación y un grupo de recursos genérico mm, voy a ejecutar siempre que ejecute uno de estos voy a ejecutar este por qué voy a ejecutar también este porque muchas veces y lo vamos a ver en la release nos interesa enlazar despliegues nos interesa decir oye del resultado de este despliegue me da parámetros para el siguiente despliegue yo cuando despliego este entorno me devuelve un parámetro que es el nombre del service plan o el realmente la URI del service plan para que cuando creo estos websites sepan que su imputación de costes va a ir a ese service plan. O cuando yo creo este recurso, quiero saber cuál es la Application Key, eh, vamos, el Instrumentation Key de Application Insights para pasárselo a la aplicación. Entonces, también nuestras plantillas de ARM tienen una parte de Outputs que yo puedo usar dentro de las releases. Y ahora ya vamos a lo que es la release. Entonces, yo en la release, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger eh, aquí. Yo tengo aquí una release que si la editamos... Ya os digo, os estoy dando una serie de herramientas, no estoy profundizando en ninguna de ellas, quería, quería ver un montón de cosas. Yo aquí en la release lo que tengo es el despliegue de dos entornos. ¿vale? Entonces, tengo el despliegue de mi Early Adopters, que es exactamente igual que el despliegue del de General Availability, ¿Vale? Lo único que cambiamos es el nombre del grupo de recursos que creamos y el nombre de los recursos que creamos dentro del grupo de recursos. Cuando VSTS tenga bien mostrarnos la definición de release. vale Entonces, fijaros, yo lo que tengo es una tarea, sabéis que VSTS, eh, todo el tema de despliegues es como la configuración de build que tenemos en tareas, en, VST, en release management aún no está lo de YAML, ¿vale? No, no tenemos YAML, tenemos solo el interfaz UI. Entonces, yo lo que tengo es el pipeline, y dentro del pipeline tengo el de Adopters y tengo el despliegue de mi grupo de recursos, el general. Este deploy base lo que hace es ejecutar esta plantilla de ARM, que es un JSON, que es la que me genera este grupo de recursos. ¿Vale? Y este grupo de recursos, ¿qué es lo que necesito de este grupo de recursos? La URI de este recurso. Entonces, esta plantilla, me vuelvo aquí, lo que me va a dar es un output que está en esta variable que es una variable y ya paso a introducir aquí otra cosa que son las variables. Nosotros vamos a tener variables para definir cómo cada una de las tareas pues tienen determinados valores y lo que tenemos son variables que tienen un scope de la release al completo o de cada uno de los entornos. ¿De acuerdo? Entonces también tengo variables que veis aquí vacías porque son variables que se van a ir rellenando con las propias tareas de la release management. Entonces tengo aquí el Base output, que lo que va a tener es el resultado de cuando se ha ejecutado esta plantilla de creación del entorno base con estos parámetros que se los puedo pasar aquí en un JSON, que también los tenemos aquí en el proyecto, ¿vale? Que es este JSON, o con parámetros que nosotros podemos sobreescribir aquí. Y ya venimos a la primera cosa. ¿Vale? Fijaros que yo aquí tengo un parámetro que es el voting connection string. Yo tengo una función que hace temas de votación de funcionalidades. Yo mi cadena de conexión de esa funcionalidad es súper secreta, es un misterio total. No quiero que esté ni siquiera en release management. ¿Por qué? Porque es un potencial riesgo que alguien pueda venir aquí la pueda modificar o pudiese llegar a verla. No van a llegar a verla porque cuando trabajamos con variables podemos marcarlas como secreto y lo único que se puede hacer a posteriori es editarla si nunca vas a ver el valor original. Pero yo tampoco quiero que alguien de IT que sabe cuál es esa contraseña tenga que venir aquí y escribirla. ¿Por qué? Porque para eso puedo tener Azure Key Vault. Y dentro de Azure Key Vault, fijaros que lo que puedo tener, que lo tengo por aquí, yo tengo un Key Vault aquí. Bueno, voy a enseñaros mismamente este. Tengo otro genérico para esto. Y lo que tenemos son secretos. Yo aquí simplemente lo que... uy, Vale, es que estoy con otro usuario. Pero eh, venimos aquí, vengo al Vault, bueno, al que tengo permisos, fijaros que soy el administrador de la suscripción y cuando lo he creado no me ha dado permisos y ni siquiera me deja verlos, aunque me podría dar permisos ahora. Y tengo los secretos que ni siquiera yo desde aquí ahora puedo editar ni puedo ver. vale, Están súper protegidos, pero puedo ponérselos disponibles a VSTS. ¿Cómo puedo ponérselos disponibles a VSTS? Aquí en, los, en las Variable Groups, Fijaros que yo le puedo decir aquí manas Variable Groups y puedo enlazarme con un Azure Key Vault. Puedo decirle, quiero crearme un nuevo grupo de variables, pero que está enlazado con un Azure Key Vault que está en esta suscripción. Está tardando mucho en esto, en esta suscripción, por ejemplo. Eh, y es este Key Vault. ¿Vale? Y aquí ya me va a sacar qué variables yo puedo añadir de este keyboard, porque cuando yo lo conecto ni siquiera estoy dando acceso a todos los secretos que tengo en ese Key Estoy dando acceso a los secretos que yo quiero configurar. Cuando yo ya he enganchado esto con mi Release, yo aquí ya lo tenía enganchado, tengo esta nueva variable que funciona a todos los efectos como una variable de Release Management. Vale, yo ya la puedo usar en mis tareas de release, pero la diferencia es que aquí nadie puede venir a editar, solo la gente que tenga acceso a este Key puede venir a editar, pero las puedo usar en mis tareas. Como este es el caso. Vale, entonces ya estamos dando un pasito más a la hora de proteger esto y a la hora de quién tiene acceso a esta información o quién o quién necesita venir aquí. Eh, sí que tengo aquí otra tarea que es, como esta variable donde me habíamos sacado el output es un, J, es un JSON, ¿Vale? El output de la plantilla RM es un JSON. Yo aquí lo que he hecho es, con sentencias de Release Management, sacarme solo de ese JSON el valor que quería y meterlo en otra variable, que es el Service Plan ID, que igual que hemos hecho antes, yo aquí estoy ahora desplegando este entorno que es ya el entorno de Early Adopters, le estoy pasando algunos parámetros desde el fichero JSON y otros parámetros que me vienen, pues como por ejemplo aquí también uso la voting Connection que me viene del Azure Key Vault, el Site Name, que es un parámetro que tengo para este entorno, hey, perdón, si miramos aquí, pues fijaros que voy a sacar solo los que tenemos para los dos entornos. Tengo el mismo parámetro con el mismo nombre, pero que afecta a dos scope distintos. Me está creando dos sites distintos. Entonces estoy diciéndole cuál es la información de este nuevo entorno que me va a crear. Aquí estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo en este paso, pero este lo que me devuelve es, oye, yo he creado un nuevo recurso de Application Insights, le tengo que pasar la información de Application Insights al site que estoy, crea que estoy creando para que esté enlazado. Entonces, también lo estoy extrayendo a una variable que cuando hago el deploy, aquí, aunque os había dicho, tengo variables que le puedo pasar a través de la plantilla RM para meter variables de entorno, variables del app settings para que estén en el site, pero también puedo hacer otra cosa que es tokenización. No todo tiene que ser variables y le puedo decir, oye, cógeme el contenido del appsettings.json y sustituye estos contenidos de estos recursos de configuración por estos otros. Y aquí lo que le estoy diciendo es que cuando me esté haciendo el despliegue, perdón, aquí, que busque este fichero, si habéis visto algo de .NET Core sabéis que el appsettings.json es donde se guarda el antiguo webconfig, ¿vale? Y lo que le está diciendo es que las variables que tengan los mismos nombres que el appsettings.json, fijaros, yo aquí, por ejemplo, tengo my settings, demo setting, entonces lo que va a venir es, va a buscar una variable que se llama my settings, demo setting y la va a cambiar por esto. Y esto ya sí que lo cambia físicamente en el fichero. Cuando yo hago el despliegue, el appsettings.json va a tener ese valor. ¿vale? Si yo lo pongo a nivel del entorno del site, lo que va a tener es ese valor en lo que es la definición de lo que tenemos desplegado en Azure, ¿de acuerdo? Lo que tenemos aquí en los app settings que sobrescribe recordemos que lo que hay aquí en Azure sobrescribe a lo que tenemos en el app settings, ¿vale? Entonces, seguimos adelante, yo aquí estoy desplegando la aplicación y por seguridad lo que siempre estoy haciendo es Estamos hablando de círculos concéntricos, pero así sí, también estoy usando la otra funcionalidad que tenemos en Azure, que son los slots. Yo despliego a un slot que no se está usando por los usuarios y cuando se ha terminado de desplegar ese slot, hago el swap de slot para que los usuarios, aunque sean los early adopters, tampoco tengan corte de aplicación, que es lo que estoy haciendo en estas tareas, pero esto realmente es algo ya más trivial. Pero ese slot también es algo que tengo que tener contemplado a la hora de desplegar este entorno. Entonces, fijaros, yo cuando he desplegado un entorno de estos, lo que tengo es eh, la aplicación, el slot, tengo otro Azure Equivol que veremos ahora con lo del MSI, aunque me quedan 8 minutos, tengo distintas alertas, ¿vale? que tengo aquí configuradas, distintos monitores y distintas alertas de Azure. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Oye, yo he desplegado a Early Adopters, pero lo que quiero saber es que si esto, perdón, si esto va bien, Quiero seguir hacia General Availability. ¿Y cómo puedo hacer esto? Como decía, decía, tenemos un tío que está mirando ahí, los early adopters se están quejando, esto está yendo bien, esto está yendo mal, y le idea al desplegar. O lo que puedo tener son Deployment Gates, que si fijáis, yo lo que tengo aquí agregado es otro entorno del pipeline, y le digo aquí: Pre-Deployment Conditions, Gates. Entonces, aquí nosotros tenemos, esto es algo que está bueno estaba en previo hasta hace poco, ya le han quitado el asterisco, o sea que ya es llena la availability también, y yo aquí lo que tengo es distintas gates. Eh, vosotros estas dos primeras no las tendréis, vale, tendréis solo estas, porque estas son dos que he instalado yo aparte, porque tienen extensibilidad. Entonces, tenemos invocar a Azure Functions, invocar a API REST, o por ejemplo, una que ya sí que estoy usando, monitorizar alertas de Azure. Yo cuando he creado el entorno, llego a tanto con la plantilla de RM que le he dicho, quiero crear una alerta de Azure en mi plantilla RM que me informe de si están ocurriendo en los últimos cinco minutos errores eh, HTTP 500 y cuando yo despliego esta plantilla me crea este recurso que lo que me indica es eso, ¿vale? Y cuando estoy desplegando eh, ya me he perdido con tanta... aquí cuando estoy desplegando lo que voy a decir es mira, en este app service aquí podía haber puesto la variable lo he puesto a mano para que lo veamos más claramente quiero que de este recurso monitorices esta alerta porque si has saltado esa alerta en los últimos cinco minutos, no quiero que continúes a General Availability. ¿De acuerdo? Entonces, yo le puedo decir que evalúe, esta, que evalúe estas puertas cada cinco... bueno, perdón, que meta un delay de cinco minutos antes de empezar a evaluar estas puertas. Todos sabemos que justo después de desplegar la aplicación sería también un poco arriesgado evaluar estas puertas, sobre todo si metemos temas de votaciones o cosas de más analíticas y que las esté evaluando cada 5 minutos hasta un timeout de 30 minutos. Esto es por demo. A lo mejor tu timeout es de X días y la evaluación es de cada 3 horas, ¿vale? Eso ahí ya habría que ver cada situación, no es un valor predefinido. Igual que estoy monitorizando esto, estoy monitorizando otras cosas como, por ejemplo, esta que he creado yo, que todavía no está publicada. Si no conocéis, Sabaril, BitPools, que es una herramienta que ha hecho Unai, Luis Ruiz Pavón, Hugo, que también está aquí, que también ha colaborado y yo que tengo un pequeño pull request que le amargó un sábado a Unai, ¿vale? que publiqué hace poco. Es una herramienta que lo que nos permite es tener una URL que es muy parecido a los liveness que tienes en Kubernetes y demás, que es una URL de Health check que te genera, en base a monitores que tú puedas agregar en BitPools configurándolos por el middleware de ASP.NET Core, ¿Vale? Que esté comprobando si todas tus dependencias de lo que necesita tu aplicación está online. ¿Vale? Esto, si queréis más información, podéis pedírsela a una izorrilla que encantados os contará. A mí se me acaba el tiempo, entonces no me puedo parar mucho aquí. ¿Vale? Yo aquí tengo el self, que es la propia aplicación, y otra API que estoy comprobando si está healthy o no. Entonces, lo que yo tengo es que tengo, me he creado mi propia gate, ¿de acuerdo? Con la extensibilidad de VSTS. He dicho: oye, comprueba la salud del self, de la propia aplicación, cada cierto tiempo. Además, aquí le he metido una API Secret y me la vas comprobando cada cinco minutos. Y si, cuan, y si está bien, oye, podemos pasar al gen de la availability, porque mis dependencias indican que todo el entorno está bien, que todo está funcionando correctamente, además de las alertas de Azure, además de cualquier cosa que yo quiera poner, y tiramos hacia adelante Entonces, otra cosa que ponemos aquí, fijaros, yo tengo aquí también, hablando de secretos que decíamos antes, un API Secret. ¿vale? Yo tengo una variable secreta que es que cuando llamo al liveness, estoy aquí mostrando todos mis secretos, yo le llamo, es, veis que me he esforzado muchísimo en que sea un valor realmente secreto, API key secret, ¿vale? Entonces, si yo no llamo con esta API key, esta eh, liveness no funciona, me dice error 401, que es error de autorización. Pero yo esta Piki, por ejemplo, quiero que sea, a lo mejor por entorno, no es necesario que esté en el Azure Key Vault, eh, general, y lo que quiero es que ni siquiera el tío que ha hecho el Release Management, ni siquiera el desarrollador a lo mejor per se pueda ver el valor, sino que sea la aplicación la que pueda acceder a ese secreto. Entonces, aquí tenemos una funcionalidad nueva en Azure, .NET Core en una serie de... Bueno, no es usable desde todos los sitios, ¿vale? se usable para aplicaciones en Azure, solo, eh, con .NET, con .NET Core, que me corrija también un like que también sabe esto más, si me estoy metiendo la pata en algo, si se puede agregar más. Pero básicamente lo que nosotros le podemos decir aquí es, oye, cuando yo estoy haciendo el build web host de mi aplicación .NET Core, le voy a decir, accede a este keyboard que se lo he configurado en una variable aquí, para poder pasárselo después en, cuando despliego, y perdón. Ay, que me lío. vale Accede a este Key Vault y créame unas variables de configuración de .NET Core para los valores que tengo en este Key Vault. En este Key Vault lo que estoy creando es el API Secret Key, este que cuando inicio BitPulse, lo que le estoy diciendo es, fijaros que aquí lo único que le digo es que el API Key Authentication Fil eh, Filter es este valor de configuración que realmente de dónde me viene, cuando yo despliego un entorno, os he dicho, tenemos también un Azure Key Vault, cuando yo despliego ese entorno estoy creando un Azure Key Vault, de acuerdo, que va a tener esa variable dentro de ella, vale, que la estamos creando aquí, no la estoy creando aquí, eh, la estoy creando aquí, vale, estoy creando la llave, se la estoy pasando por parámetro a la plantilla RM, una serie de cosas, pero lo que me está haciendo es creándome ese Key Vault con esa clave. Pero, ¿cómo sabe Azure que tiene que dejar acceder a esa aplicación? ¿Vale? Pues si nos venimos a Azure, yo a nivel de aplicación, fijaros que venimos a la definición de una aplicación y esto ya os digo, está en preview, lo tendréis en vuestras aplicaciones, tengo un Managed Service Identity, que está a on, ¿vale? Entonces, él lo que ha hecho es que cuando ha desplegado esta aplicación, ha creado un service principal name para esta aplicación y lo ha configurado en una serie de variables de entorno dentro del, dentro del web app. Yo esto también lo tengo automatizado, lógicamente, en ARM. Yo aquí en el site, cuando he desplegado el site, ya os digo, yo esto, la cosa es, puedo desplegar todo esto sin intervención manual por mi parte. Entonces, yo aquí lo que le tengo dicho es, oye, identity system type sign Y lo que le tengo dicho aquí en mi keyboard, es que las Access Policies, fijaros que le estoy diciendo el Tenant ID y el Object ID que vienen de esta variable que si miramos la variable que es una variable que estoy usando en ARM, básicamente lo que es es el Site que estoy generando, ¿vale? Y le estoy sacando a través de del, la sintaxis de manas Identity cuál es esta Identity. Y aquí lo que le estoy diciendo es que esta, perdón, aquí lo que le estoy diciendo es que esta aplicación tiene permiso para acceder en modo get y en modo listar a los secretos que están en ese Key vault. Nada más, esta aplicación no podría modificarlos. ¿Vale? Y para mí ya es transparente. Yo, una vez que despliego esta aplicación y con todo lo que he hecho de ARM, me ha creado este Manage Service Identity Preview. Si yo me vengo aquí a este Key vault y miro eh, los permisos, eh, Access Policies, fijaros que tengo un rollout, LFRILEarly, que es el nombre de la aplicación web, que me lo ha añadido. Fijaros que no me ha agregado ni a mí mismo, que soy el suscriptor, por eso me decía que no puedo hacer... Lógicamente, como soy el eh, Subscription Admin, puedo venir y darme permisos y ya puedo acceder a los secretos. Pero fijaros que solo me ha dado los permisos que necesita esta aplicación. Yo ya veis que no he configurado ni a nivel de release ni en ningún otro nivel esos secretos ni nada más que los he creado. Y el único que sabe acceder a esos secretos y que puede hacer esos secretos es la aplicación. Con lo cual tengo ahí mucho mejor esos secretos. Y con esto ya sí que acabo, ¿vale? Porque es todo lo que tenía que contar. Eh, os doy las gracias. Por desgracia no hay tiempo de preguntas. Me he librado. No, en serio, me podéis pillar ahí fuera y acribillarme preguntas porque sé que he soltado muchísimas ideas, quería soltar muchas ideas que siempre se me quedan en las charlas para que veáis gestión de secretos, despliegue automatizado, configuración como código con YAML, despliegues con ARM y que salgáis de aquí con muchas ideas y con muchas preguntas que hacerme por Twitter en arroba Lfraile o por aquí. Entonces, muchas gracias a todos.